Yo estaba pensando y... Pff, lo del cono ya, ya está bien. Sí, a mí me crea mucho sentimiento, ¿no? La cosa de que nuestro primer vídeo y tal... Pero ya está bien, hay que pasar de esto... No, ya cerrar, ya está, sí, no sí. más. Yo creo que... Estamos de acuerdo, creo que sí, mira, si te parece bien te voy a proponer unas ideas que me he apuntado aquí para el de especial. Uh -huh. eh, una y... cosita, que igual yo estoy oyendo mal, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero puede que no vaya a haber con nada... Este año puede que paséis de mí, ¿no? No, a ver, eh, entiéndenos, cono, es que... este año, este año queríamos sí, ya queremos. abandonar esto del cono, ¿no? Claro. Ah, esto del cono. Esto del cono, ahora, sí. ahora soy esto del cono. O sea, he quedado claro. reducido a esto del cono, sí, ¿no? ¿no? Sé. A esa mierda, ¿no? Con lo que yo he sido. No, no, no, no, no, con lo que hemos sido, ¿eh? Cuando éramos la Santísima Trinidad. ¡La puta Santísima Trinidad! Tal... como la Santísima Trinidad, cono, tampoco. ¿Tampoco? No, que vosotros sin sí. mí no sois nada. Que, so que, que no sois nada sin mí. ¿Sabéis a dónde? A los sitios a, a los que hemos llegado juntos, sin mí, vosotros seguiréis en videópatas. ¿En dónde seguiríais? ¿En dónde seguiríais? Eso es verdad. ¿En dónde? ¡Decédlo! En eh, videópatas, videópatas, sí, videópata. sí, videópatas. Pero bueno, es que también piensa un poco que ya son cinco años con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo pienso que hay que cambiar, hay que innovar. Y esto es lo mismo de siempre, la misma mierda. joder. Eh, Hoy que lo pasamos, venga, unos conitos, hombre, por el quinto aniversario. Una no, conada más, no, no, que lo pasamos de puta madre. Venga, hijos de puta. Es que, cono, entiéndelo, no podemos estar haciendo esta puta mierda toda la vida. O sea, sí, bueno. que, que ya, no, ya no hay más ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Bailar? Bailar. necesitamos eh, cosas frescas. ¿Algo fresco? ¿Qué más fresco que un helado? ¿Qué más fresco que un helado? Venga, hombre, una conada más, por los viejos tiempos. Venga, va. ¡Hijos de puta, una conada más! Pero no, por nada. Mira, tío, yo es que te lo digo, si... Sí, ya te lo digo, si es que todo el mundo está haciendo cosas nuevas y nosotros nos hemos anclado la mierda del cono. La eh, mierda del cono, ¿no? Sí, la mierda del cono, tío. La mierda de del cono, cono. ¿no? no. Sí, además, ahora tenemos otra tío. una nevera ya ¿Sí? Por. Oye, Raúl. Hombre, David, ¿qué pasa? Mira, tenía una duda. ¿Vais a subir la conada este año? ¿Cuándo la, ¿cuándo la subís? Uff, eh, no, no, este año no vamos a subir conada, no tío. ¡No jodas! ¿Y eso? Como que...? O sea, ¿no la subís entonces? O sea, pues se va a llevar un disgusto Risto, eh, ¿Risto? disgustazo ¿Cómo? ¿Cómo que Risto? Risto, Risto y la hija, que son muy fans de la conada de siempre, que lo íbamos a ver juntos en mi casa, el especial ¿Y ¿Qué le digo ahora? No, pero pero Risto no tiene una hija <risa> Bueno, da igual, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque eh, es que está mal, o sea, ¿qué le voy a decir? Pero mucho, muy mal Fatal, pero mal, eh, muy mal Joder Va, por risto lo hacemos. De puta madre, de puta madre. Pues cojonudo, venga, venga pues hablamos. Ya hablamos. No, tío, no, o sea, no. Pero no, vamos a ver, tío, que no. hay mejor que un con un cono, hijo de puta. A ver, no? que hay mejor con un cono. Chicos, chicos. ¿Qué? Chicos, eh, lo he estado pensando y yo creo que. No nada. Vamos, uh. a hacer, vamos a darle. ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Por risto. Por risto. Por risto. Porristo, joder! Puta madre, pues tengo el número de exceso ¿Lo llamo? Sí, sí, sí, te estamos? sí, sí dale ¡Ya la ya ya ¡Ya la ¡Madre! <risa>